Entraremos al mundo extraordinario, difícil, digamos que la gran, el gran desafío para un escritor que nunca se haya mojado, entre comillas, con la historia, que es el trabajo de documentación. Seguramente que es el, el, el, el, el, el momento más extraño y más... Eh, titubeante de un, de un, de un, de un novelista que no, que no ha pasado más que por la... Por, por, por, que no ha desandado más que el camino de su propia imaginación, de sus propias experiencias propias. Eh, pero sin ninguna duda que es, primero, una de las claves del éxito, documentarse bien, ¿no? Y segundo, uno de los placeres más eh, fértiles que tiene este, este género, ¿no? el de la documentación. Aquí lo que digamos, vamos, a vamos a tener que entender es entender, asumir, eh, complejizar. Son, digamos que, un, un, un concepto que, que puede ser dicho de, de dos maneras: el, rig el rigor o el respeto a eso que estudiamos, a ese. A, esa, a ese periodo de la, de la historiografía o, o a, ese, a ese, ese personaje, a ese, a ese, a ese trozo ¿eh? de, de la documentación. ¿Cómo vamos a tratarlo? ¿Cuál es el tratamiento que le daremos? ¿Cuál es la distancia que tendremos como autor? Eh, para esto habrá, veremos que habrá diferentes mecanismos, resortes. Eh, digamos que a, a mí me gusta u, usar para entender la literatura y para entender este, este, este, este género también sirve, el tema de intensidad. ¿no? ¿Hasta dónde mete los pies un escritor en la historia? Eh, ¿Cuán, cuán eh, relacionado, qué vínculo tiene? Habría que entender hacia dónde... No es lo mismo, digamos, eh, que tú hables de la historia de la antigua Grecia, eh, como desde la academia, desde... Desde, lo más, eh, desde esa distancia de, de tiempo, de espacio, de vínculo sentimental, que hables de algo que sucedió hace 20 años atrás, en la que naturalmente estás implicado de algún modo por ser contemporáneo y en la que hasta puedes haber participado como testigo o, o, a, o tu entorno puede haber participado. Esas primeras cuestiones que tienen que ver con eh, lo, lo personal de cómo, cómo uno... Eh, enfrenta el trabajo, deben ser eh, licuadas a través de la calidad del producto que uno quiera eh, poner eh, en librerías. digamos Si tú, tienes, tú que escribes tienes la intención de, de publicar esto. Eh, lo que es seguro es que, para meterte en este género, debes investigar, debes saber de lo que escribes, debes entender cuáles son los límites de ese, de, ese, de ese conocimiento, debes entender el concepto de, de respeto, de rigor, debes aprender a ser un historiador de algún modo. Si, si vas a estudiar la historia de Marco Polo, debes ser también un biógrafo. Eh, y en ese sentido yo diría que los que nos dedicamos a la literatura tenemos un... Tenemos siempre el dilema de si esto es un oficio, si esto es un trabajo, si esto es un juego. Eh, esto es un, La documentación es uno de los aspectos que más complejizan ese, eh, esos dilemas interiores que puede tener el escritor Nobel o el escritor no tan Nobel. Pero digamos que, yo diría, para empezar, eh, para empezar a pensar estas cuestiones, que si el, si el trabajo de, de documentación te está resultando pesado, algo estás haciendo mal. Si vas a encarar un asunto que vas a novelizar o, o, o que, vas a, que vas a empezar a tomar unas notas y te empieza a chirriar el cuerpo o el alma o, el, o la cabeza, déjalo, porque ese tema no es para ti. ¿Eh? Esto te tiene... La novela histórica es, una, es, la, es la, la historia de una pasión por un asunto. ¿Eh? Y, y, y me parece que es uno de los, esto de, de, de, de, de, de, de detenerte eh, será un momento en el que tú debas pensar que debas entender que, que debes eh, aislar, aislar este asunto. Uno de los grandes, eh, una de, la, de, la, de, las, de las claves para. Eh, eh, seguir el camino de la, de la documentación Una de las consignas primeras que tú debes tener Es el de la prisa No hay novela que salga bien si tienes prisa Pero muchísimo menos si además de escribir Y de, y de, y de, de, de, de asumir el reto de conseguir una escritura literaria de calidad Te peleas con el reloj a la hora de sentarte en una biblioteca o, o, o, en, o en aquel sitio donde vas a beber de esas fuentes. ¿no? La prisa, el tiempo, eh, implica que pierdas una de las, eh, de las fundamentales características del trabajo de, de la escritura de la novela histórica, que es una historia lleva a la otra. Si tú metes el primer pie en la, en la historia de una historia, en la, en, el, en la documentación de una historia, encontrarás, así como decía Stephen King, él decía que, que él trabajaba con el método del dinosaurio, él rascaba la tierra, rascaba, rascaba, y en un momento un hueso llevaba a otro y conformaba un dinosaurio. Esa, esa imagen de la, del rastreo, de la arqueología del... Del, del trabajo novelístico del, del novelista eh, eh, histórico, debe guiarte porque si no te puedes perder en algunos días de no hallazgos. ¿no? Uno debe tener paciencia, no debe tener prisa y debe disfrutar de, de, de esos momentos. ¿no? Eh, ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a, a, a documentarse? bueno Vivimos en la era de Internet y esto, es eh, desconocerlo, sería una tontería. ¿no? Evidentemente, eh, eh, Wikipedia, por ejemplo, por, por, por nombrar uno de los grandes portales, es una, de una ayuda interesantísima, pero evidentemente es una ayuda superficial. Eh, yo diría que Internet es la puerta de entrada, esa puerta que debemos tocar para que nos dé los titulares de los... De, de, aquellos, eh, eh, de, aquellos, de aquellas casas del saber al que debemos, a, al que debemos entrar. Eh, también Internet trabaja un poco como, como el proceso natural que nosotros tendré, tendremos como novelistas históricos. Una historia nos llevará a otra, pero ojo, cuidado con eso. Decíamos en otra, en otra parte del curso que nos... Eh, eh, nos tiene que llevar cierto sentido común del tiempo de trabajo que nos lleva una novela histórica. Nosotros que tenemos que tener ciertos parámetros del sentido general de la obra que vamos a, a, a, a enfrentar, que estamos planificando, porque si no nos convertimos en una persona que quiere escribir una historia sobre Grecia y termina escribiendo sobre la Segunda República. No es, esa, no, no es ese el sentido. Tener como un propio sensor interior para entender de qué, de qué estamos hablando, no perder la brújula. Entonces, el, el parámetro del tiempo, del, de, de, eh, del tiempo es importante, el parámetro de las puertas de inter que el internet nos abre, el parámetro del, del, de la finalización, del, del, del ponerle coto al, a la apertura de ventanas y puertas, no debe ser, o, o, o mejor dicho, debe, debe hacernos eh, quedar en un medio, en un, en, digamos en un sentido común de, de, del oficio, en el que no eliminemos, una cosa es no entrar a algunas puertas, y otra cosa es cuando uno se mete en una historia, eliminar rápido documentación. Prefiero un escritor con un, con un escritorio lleno de papeles y lleno de libros que con poquitos Digamos, porque uno siempre tiene de dónde tirar. Siempre hay tiempo para eliminar. ¿Eh? Eh, lo ideal es acoger eh, un, un número importante de eh, documentos y de fuentes diversas, ¿no? desde lo político, lo ideológico y desde los mecanismos de eh, apropiación de esa historia. Eh, y... Nosotros, como investigadores, que seremos en un momento de la, de, de la, de la eh, construcción, de la planificación, del, del, del entramado que hagamos, digamos que hay, tenemos, va, vamos a tener como dos grandes momentos eh, necesarios, los dos. Que uno es el, digamos, la documentación in absentia, ¿no? el, el, el, este trabajo que podemos hacer a través de los, de los libros, de, la, de, de internet, este trabajo que debe ser... Eh, a mi gusto, exhaustivo, eh, eh, exhaustivo e inteligente, uno no debe estudiar. Voy a decir algo que va a sonar muy básico, pero, pero en, lo, en, en el tiempo presente me parece muy, muy de. Que, que, que, va a ser, que va a ser gratificante para quien lo escuche. No escribas con la tele prendida, no escribas con la radio, no te documentes. Eh, más que como un testigo de lo que estás viendo eh, insertarse eh, con ese concepto que veíamos en otro curso en otro en otro trozo de, del curso la intensidad que tú le pongas al, al, a la documentación se va a ver muy reflejado después en la manera en que lo que lo que lo, que lo que lo escribas ¿Mm? entonces el, el, el, decíamos do, do, dos, dos momentos que tendrá tu documentación, tu trabajo de documentación. El otro es in situ. Algunos me dirán, no, no puedo ir a ver, eh, no puedo ir a ver eh, ciertas, mm, ciertas ciudades que ya no existen. Bueno, pero bien puedes ir a ver otras ciudades para, para tú recoger, cuál es el para oler, para degustar, para mirar, para conversar con gente que está ahí. ¿verdad? Eh, eh, el in situ es uno de los eh, momentos más, eh, de más conexión, diría hasta espiritual, que tiene el escritor con lo que escriba. Para mí, es un, es un, es un, es un instante de, de casi de privilegio emocional que nos, de, nos debemos permitir. ¿no? Y después, en este trabajo general, digamos en este trabajo que hacemos en, en ausencia. Los documentos que, que recibamos, algunos son de la idea de que no hay que leer otra novela histórica cuando estás escribiendo novela histórica. Solo te, te debes remitir, a, por un lado, a las fuentes clásicas, a los primeros historiadores sobre una historia, en, en tanto estamos escribiendo novela eh, antigua, y a, las, eh, crítica, a la crítica académica sobre esas primeras fuentes y sobre la historia en general. Aquí... Yo no, no, no, no, me, no podré elegir. Yo creo que cada uno tiene un espíritu eh, eh, naturalmente eh, minucioso sobre lo que quiere hacer, sabe lo que quiere entender, digamos que en el trabajo uno va aprendiendo de algún modo el método. Lo que seguro es, eh, como decía César Aira, César Aira decía que los talleres de escritura no enseñan a, a escribir, sino a escribir bien. ¿no? Yo no puedo enseñar ni, ni puedo me, eh, estimularte para que tú te pongas a escribir. Pero sí te puedo decir cómo puedes escribir bien si te pones a escribir. Y la, la forma de escribir bien, novela histórica, tiene como, como una de las grandes diferencias con otros géneros, es que te tienes que documentar bien y con todo lo que esté a tu, al, a tu alcance. Eh, y, por último, diré que la documentación, eh, sin, aunque, aunque en principio no, no lo parezca, reafirmará los puntos de vista a priorísticos que tú tengas sobre un asunto, eh, sobre un asunto inclusive eh, que, que encares de una manera moral o pedagógica o histórica o política. La documentación te hará de soporte eh, para ese eh, gran mensaje, digamos, este concepto... Es discutible, pero para ese gran eh, foco que quieras poner sobre, sobre, sobre tu novela, sobre el corazón de tu novela, sobre lo que quiere decir tu novela y cómo podríamos resumir tu novela. La documentación será tu eh, plataforma de despegue de todos los asuntos que quieras tratar. Gracias.